Estoy medio ciega, aún por lentes, perdón ustedes. Municipio de Contla, de Juan Cuamazzi, en Tlaxcala, desde enero de 2016 al presente, en el territorio Yoeme, en el territorio Yaqui, de diciembre de 2015 a febrero del 2017, y en la comunidad zapoteca Serrana de Santa Catarina, Ixtepeji. Distrito de Ixtlán, en la región de la Sierra Norte de Oaxaca. De agosto de 2013 a febrero de 2014, eh, estaba entonces en, en un cargo en esta región acompañando los derechos de estas comunidades. De estas tres investigaciones, resultaron los números 1, 2 y 3 de la serie Derecho Electoral Indígena, libros editados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas sus investigaciones se desarrollan dentro del plano de la antropología jurídica, documentando la estructura de gobierno y ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, en el Tribunal Federal Electoral, Parastú elaboró la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. Actualmente trabaja en el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, como profesora investigadora de tiempo completo. Le damos la bienvenida a Parastú. Anita, muchas gracias por estar gracias. con nosotros para haber aceptado la invitación y vamos a darte el espacio. Así es. bien la... okay. Buenos días saludos. ¿Me pueden platicar de, vienen, son estudiantes, son, eh, de qué perfiles vienen, están estudiando, ya van de estudiar. A ver, ¿hay aquí abogados? Sí. ¿Cuántos? Qué bueno, mi novia, no es broma. <risa> ¿Antropólogos? ¿Qué más? ¿Usted? ¿Usted? Ajá. Yo soy del pueblo de San Luis de Chatemalco, mi nombre es María Isabel y vengo a... La... Gracias. Gracias. ¿Usted? Igual bueno, María Guadalupe Contreras, Solapa vengo de San Luis Tla, venimos uh -huh. Vengo a tomar curso de los pueblos indígenas. Este, Xolapa, en su... Xolapa, ¿de dónde son ustedes? Es de Xochimilco, San Luis Tla, Ah, qué bonito. Ajá. ¿Usted? Vengo del pueblo de San Luis Tla, Soy autoridad tradicional. ¿Qué cargo tiene usted? Soy comisionada de las fiestas patronales. ¿Para este año? Sí. Ah, muy bien. Okay. Eh, ¿Quién más con que nos platique con qué perfil viene? ¿De dónde? Jovencito, de pelo corta acá atrás. <risa> eh, mi nombre es Santiago, del de estado de Guerrero, uh -huh. eh, docente en eh, primaria intercultural mínima. Ah, ya. Digamos que, bueno, no lo ejerzo, eh, estoy en proceso de la maestría. Aquí en el DET. Uh -huh. Ajá. Okay. ¿En qué es tu maestría? En este en estudios latinoamericanos. ¿En la UNAM? Eh, no, en este, La UAM. En La UAM. ¿Alguien más sí usted? Eh, me llamo Esperanza Mazas González, hablante Zapoteco, eh, soy intérprete y traductor de Oaxaca. ¿De qué lugar es usted? ¿De qué qué? ¿De qué lugar es usted? De Otiqui. ¿Eso qué región es? Eh, organización de botínicos. Ah, ok. Sí. ¿Pero de qué comunidad es usted? Ah, de, de la comunidad de Villalta, Oaxaca. Ah, usted es de Villalta. De Villalta, Oaxaca, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, como le, nos hizo el favor de comentar aquí eh, una de las dos pues organizadoras de este seminario, eh, entre otras cosas estuve yo en el tribunal electoral del Poder Judicial de Oaxaca y luego en lo que es el tribunal federal electoral, se conoce como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Hay también formas de que yo pueda levantarme o es solo este micrófono fijo? Eh, Hay micrófono. Eh, acá. Está, está, está, está. Ah, sí, muchas gracias. gracias bueno, bueno. Sí, la única dificultad es este, las personas que siguen Ajá, por sí. internet. Sí, sí, si se escucha sí. Si se escucha ahí, sí. se escucha, solo no me vería. O sí, pero sí. Sí, parece que se escucha bien, sí. Si se escucha. hablo por el micrófono, sí. si sí, se escucha. Solo no me dejan de ver por un tiempo. Sí, me ven por <coughs> aquí. Eh, no, no, yo lo puedo manipular este, en ah, okay. el teléfono para llevarlo. Muy bien. Para, para llevar. Muy bien. Aunque lo más importante no es que me vean eh, Les platico que el doctor Ordóñez eh, fue uno de mis asesores de tesis del doctorado. Hice la tesis de doctorado sobre lo que yo llamo derecho electoral indígena. Ahora les voy a platicar eh, a qué se refiere eso. Y bueno, en, en Oaxaca. Entonces, eh, también lo que realicé en el tribunal eh, los libros que se mencionaron es una serie de exámenes de derecho electoral indígena parecido a mi tesis eh, Documenté las formas de organización y las formas de nombrar a autoridades en diversas comunidades de Oaxaca desde la óptica de la comunalidad aquí han tenido la oportunidad de hablar sobre la comunalidad o todavía no entonces hoy vamos a empezar hablando de la comunalidad y vamos a hacer referencia a varios casos concretos de lo que yo llamo derecho electoral indígena. Ahora les explico a qué me refiero. Y entre otras cosas, daremos una, una mirada a esta guía, que es otra publicación que realicé en, estando en el tribunal. Y como mencionaron, actualmente estoy en una, estoy en una universidad en Tlaxcala, el colegio de Tlaxcala, eh, ¿Han escuchado hablar de los colegios? Aquí está el Colegio de México, por ejemplo, ¿no? subiendo a la Jusco. Y hay en algunos estados, se llama el Colegio de Tlaxcala. Y bueno, eh, haré referencia a ciertos trabajos en Tlaxcala también. Pero si gustan, eh, vamos a empezar platicando un poco de la comunalidad. Eh, Mencionó aquí su compañera, que es de la Sierra Norte de Oaxaca, de, de una cabecera de distrito que se llama Vialta. Eh, mis maestros son también eh, muchos de ellos de la Sierra Norte de Oaxaca, incluyendo Jaime Martínez Luna, de Guelatao de Juárez, eh, don Juel Aquino Maldonado, de Yalala. Y estos maestros nuestros empezaron a, a desarrollar una forma de describir la vida en comunidad, y lo llamamos comunalidad. ¿Sí? Es decir, eh, nuestros maestros dicen que si quieres entender cómo se desarrolla la vida en una comunidad indígena, una comunidad originaria, puedes acercarte a este entendimiento a través de los elementos de la comunalidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la comunalidad? El primer elemento es el territorio colectivo. El territorio define, pues, eh, la vida de un pueblo de una nación ¿no? la nación zapoteca por ejemplo y también de las diversas comunidades que integran esa nación el territorio y seguro han hablado o van a estar hablando constantemente aquí de la de importancia del territorio aunque pues lo, lo sabemos pero también seguro va a ser tema de conversación en ese seminario de forma permanente ¿no? territorios donde se desarrolla la vida el trabajo, la forma de organización, el gobierno propio, el sistema normativo propio, es decir, el derecho propio, el derecho indígena, los rituales. ¿sí? Y bueno, el territorio es ancestral, aunque todo el territorio ya no esté bajo el control del pueblo. ¿sí? Pero el territorio todo es ancestral y pues todo o parte está todavía bajo el control de un pueblo a través de sus comunidades que desarrollan la vida en comunidad. <coughs> Entonces es el primer elemento, el territorio colectivo. El segundo elemento es la asamblea general, donde se toman decisiones de forma colectiva. Ustedes tres son paisanas, ¿verdad? Son de la sí. misma cadena de Xochimilco ¿Todavía realizan asambleas? Sí, sí, sí. Usted también es de ahí. Sí. ¿Cuántos son de, de esta comunidad? ¿Cuatro? Sí, más Cinco. ¿Quién más? Usted pues sí, Bien eh, Y bueno, en Vialta también realizan asambleas ¿En, ¿De dónde eres tú en Guerrero Hacen asambleas? Eh, con respecto a la policía comunitaria Ok La asamblea es nada menos que la máxima autoridad de una comunidad Una persona que en algún momento Tiene un cargo Sea en, en una estructura Regional sí como la policía comunitaria, sea de la comunidad. Simplemente, su obligación es, mientras está en el cargo, hacer acatar las decisiones de la asamblea. Y la asamblea es además el órgano que emite los nombramientos, es decir, pues los cargos a quien le toca servir cada año, año y medio, dos años, años. La asamblea toma acuerdos que en algunos lugares están escritos en un acta de la asamblea. Y esos acuerdos son ley y deben ser acatados. La asamblea es la máxima autoridad. ¿Y qué compone la asamblea? Pues las personas que pertenecen a la comunidad y están al día con sus obligaciones. ¿Sí? Cada comunidad tiene su forma de controlar eso, la pertenencia a la comunidad. Se puede basar en una lista de ciudadanos activos. Si es una asamblea de comuneros, una lista de comuneros ¿sí? que estén en el de agua potable. Eso se usa en Tlaxcala, por ejemplo. Entonces, este es el segundo elemento de la comunalidad, la sangre. El tercer elemento es el trabajo colectivo. Conocido en Oaxaca como, ¿cómo se conoce el trabajo que se hace para el bien de la comunidad? Tequio En, en Nahuatl en, Bueno, es Nahuatl tequio De tequio, de trabajo Y en Tlaxcala eh, Lo llaman faena ¿Eh? Es el trabajo colectivo Que organiza la, la, la autoridad A veces por acuerdo de asamblea justo Lo organiza la, la autoridad Y bueno, eh, cada familia debe Por lo menos mandar a una persona Al tequio o a la es una de las obligaciones comunitarias. ¿sí? El cuarto elemento son las fiestas y ritos colectivos. Fiestas y ritos colectivos. Esto viene siendo el cuarto elemento de la comunalidad. Estos son los elementos más importantes para ayudarnos a acercar y entender cómo se desarrolla la vida en una comunidad en particular ubicándola territorialmente cuál es su territorio ¿Sí? conociendo su forma de toma de decisiones a través de la asamblea la forma en que se trabaja para la colectividad y las fiestas y ritos que dan cohesión y, y además son muy necesarias ¿no? eh, para la comunidad sean ancestrales las fiestas como la petición de agua o sean ya una mezcla de lo ajeno que se trajo con los españoles. De todos modos, ya en, en un proceso que los maestros llaman adecuación-resistencia, adecuación-resistencia, ya son parte perdón, de la vida colectiva. ¿Por qué adecuación-resistencia? Miren, ¿cuántos municipios hay en Oaxaca? <coughs> municipios cuántos cuántos paisana de vierta cuántos municipios hay en Oaxaca? 570 570 municipios de 570 417 el 75 417 nombra su todos autoridades, incluyendo su cabildo municipal en la asamblea. Entonces decimos, bueno, ahí hay cargos que también hay en municipios que se rigen por partidos, presidente municipal, síndico. Bueno, hay un proceso de que se adecuó ese modelo impuesto del municipio para resistir y seguir controlando el gobierno propio. ¿Sí? Entonces, para que no haya cierta autoridad que sí es nombrada por la comunidad, y otra autoridad que llega a través del sistema de partidos por decisiones ajenas a la comunidad, ha sido la forma de controlar la vida en comunidad en la gran mayoría de Oaxaca, adecuación de existencia. Pero obviamente no son solo estos cargos, son muchísimos. Hay unos 10 del cabildo, que son los cargos civiles o administrativos, pero hay cargos religiosos, cargos comunales, comités, comisiones. Una estructura... Complica. bien en ese contexto eh, regresando a Guerrero en la asamblea se realizan nombramientos sí para diferentes cargos que se deben de, de, de realizar en la comunidad desde el Oaxaca se llamaría tofi o policía hasta comisario presidente municipal eh, de, en la asamblea de comuneros comisariado de bienes comunales cualquier comisión cualquier comité de agua potable drenaje, todos esos cargos se nombran en la asamblea ¿Okay? hay, una, hay una forma eh, coloquial que recientemente se empezó a usar para describir ese proceso de nombramiento que no es el proceso de partidos políticos ¿Cuál es este término que se usa muy coloquialmente? Usos y, Usos y costumbres. Bien, entonces, yo siendo funcionaria pues en el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en general en, en el ámbito en, en el que me ha tocado trabajar, eh, enfrentaba y enfrento continuamente... Eh, desconocimiento sobre estas normas esos procedimientos y desprecio pues en general en el país hay desprecio hacia lo propio como que lo ajeno por ejemplo el sistema de partidos en ese caso por alguna razón se, se llega a considerar mejor cuando pues, nos damos cuenta que está totalmente eh, despreciado el sistema de partidos ¿no? pero el uso de usos y costumbres me di cuenta que hay un, hay un hay una fuente del derecho escrito que son usos y costumbres. Si no hay algo en la ley, pero hay un uso que se ha dado de forma continua, también se aplica como ley. Le llaman las fuentes del derecho, hablando del derecho escrito, el derecho occidental. Entonces, como que de lejos observando, estas son normas, pero no están escritas, algunas personas empezaron a llamarlos también usos y costumbres, pero es incorrecto porque es el concepto traído del derecho occidental. Entonces, por eso también eh, se habla de más bien sistemas normativos indígenas, derecho indígena, derecho propio, versus derecho ajeno. Entonces yo tomando el concepto de derecho indígena de forma política, empecé a hablar, En, en esas son publicaciones oficiales, es una publicación del... La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A propósito, hablé de derecho electoral indígena, porque dije: hay un derecho electoral mexicano, el que rige en el sistema de partidos, y hay un derecho electoral indígena, que además es diverso: está el derecho electoral indígena Zapoteco, pero para que vean que es al mismo nivel, uno no es como un subsistema del otro, son dos sistemas diferentes con fuentes diferentes, una historia diferente, y se deben dar el mismo trato, el mismo eh, nivel, el mismo respeto. Entonces, claro, es un término que pues, no se utiliza comúnmente, yo creo que en, en ni una sola comunidad ¿no? en el mundo, <risa> pero fue por una razón política que yo hablé de derecho electoral indígena. Más comúnmente a hablamos de las normas propias de la comunidad, del procedimiento propio, la normativa comunitaria el sistema normativo propio, el sistema normativo indígena. Ahorita generalmente en, se habla de sistemas normativos indígenas, todo menos usos y costumbres, para ya dejar atrás la idea de que es como, eh, no son realmente normas, son usos y costumbres y de una forma vaga, además sin, sin precisar. Entonces es especificar que estamos hablando de leyes, de normas, de procedimientos que son propios de esta comunidad.